Después de aclarar el término de cómo Israel tiene esta gran connotación de un ligamento total con el cielo, donde está el trono de Dios, no estoy hablando del Israel actual como nación, ¿eh? cuidado, estoy situándome en esos momentos de antaño cuando todo esto se escribió. Y ahora entramos en el tema de Orión. Una vez más, la constelación y la nebulosa que nos está dando tanta temática, Vamos a ver dónde se cita Orión. Job capítulo 9, versículo 9, nos dice, refiriéndose a Dios, Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Nos está hablando de constelaciones en general. Dios es el creador de las constelaciones. Pero cita eh, tres en este caso, de las cuales ya hemos hablado bastante. Pero... ¿Aún tendremos que hablar más o deberemos hablar más? Job 38-31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? Una vez más, nos damos cuenta cómo se están conjuntando dos distintas, Orión y Pleiades, de las cuales ya os he dicho que estuvimos hablando. ¿Y por qué dice los lazos de las Pleiades? Ya sabéis que hay una serie de estrellas que parecen unidas... Y por eso el texto decía, ¿tú podrás desatar esto? Eh, si eres un hombre, ¿te puedes comparar a, a mí como creador? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Pues está dando el concepto de que realmente el hombre siempre es hombre y no se puede comparar con Dios. Y hay cosas que no podemos entender porque no estábamos cuando todo se hizo. Y aunque la Biblia nos dé muchas explicaciones de muchas cosas nuestra comprensión sigue siendo limitada y Dios algún día nos va a explicar muchas cosas Amos 5.8 buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre mirad cómo aquí también nos vuelven a aparecer Pleiades y Orión pero en consonancia, una vez más, bueno, podríamos hablar sobre oscureci la, el oscurecimiento del día, etcétera, etcétera, pero nos vamos a centrar en lo siguiente. Una vez más va ligado todo a aguas, no solo del mar, sino que dice que las derrama sobre la faz de la tierra. Esta bendición de Dios, esta verticalidad una vez más. Y nosotros dice que hemos de buscar a este Dios, el que ha hecho esto. Pues bien, ahora vamos a ver también algo muy interesante. Orión está compuesto básicamente de ocho estrellas muy importantes. Pero vais a ver cómo también la pirámide más importante de Egipto consta de ocho caras. Esto es algo curioso que mucha gente desconoce. Aquí vamos a ver precisamente la constelación de Orión, nos da un poco de explicación... ¿En qué consiste? Orión, mirad que le dice el cazador. ¿Por qué el cazador? Ya vimos su forma, ¿no? Pues de esto también nos va a dar más tema aún sobre el cazador. Pero bien, nos dice, es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo. Es interesante, ¿eh? que precisamente donde esté el trono de Dios es la más conocida del cielo. ¿Por qué será? Luego nos empieza a hablar de sus estrellas brillantes y visibles, desde ambos hemisferios, hacen que esta constelación sea reconocida universalmente. Esta es otra particularidad. Norte o sur, estés donde estés, es visible. Sabéis que hay constelaciones que depende del momento y de, del hemisferio no se ven. Pues esta sí, se ve siempre. Y no dice que la venida de Cristo será vista por todo el mundo, ¿Todo el mundo? por toda la por Tierra. Toda la tierra y de oriente a occidente, como también hablaremos. Mirad, eh, voy a leeros, no lo tenía previsto, pero voy a leeros lo que continúa, porque hay algún detalle interesante. La constelación es visible, nos dice, a lo largo de toda la noche, durante el invierno en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Es asimismo visible pocas horas antes del amanecer, desde finales del mes de agosto hasta mediados de noviembre, y puede verse en el cielo nocturno hasta mediados de abril, al menos en el hemisferio norte. Orión se encuentra cerca de la constelación del río Eridanus, y apoyado por sus dos perros de caza, Canis Mayor y Canis Minor, peleando con la constelación del Tauro, que es precisamente la que está a su lado, y de la cual ya hemos dado también una serie de pinceladas interesantes sobre Tauro, y más adelante deberemos hablar sobre estas y sobre otras constelaciones, si Dios quiere. Eh, luego aquí nos dice de qué cantidad de estrellas está compuesta y además algo muy interesante que me gustaría que tuvieseis en cuenta. Las estrellas tienen nombre. ¿Recordáis el texto bíblico donde dice que Dios puso nombre a las estrellas, las conoce por su nombre? Todo esto no es una solemne paradoja, una, un simbolismo, una metáfora o una tontería. Es porque realmente... Cuando hacemos un análisis de las palabras antiguas, o más antiguas que se conocen en el vocabulario humano, tanto en hebreo como en, en otras lenguas orientales, resulta de que las palabras que quieren decir o que describen la estrella, cualquier estrella de una constelación, de las que la forman, más importantes, tienen un significado y todas tienen un origen común. Una vez nosotros conocemos este origen común, nos vamos a quedar maravillados de lo que realmente Dios nos está diciendo a través de las constelaciones. Una enseñanza alucinante. Y esto también lo mostraremos en su momento. Pero, bien, de aquí entremos en el recuadro que veis marcado en rojo, donde nos dice el número de estrellas, 8 las ocho importantes que forman precisamente esta constelación de Orión que veis aquí. Luego vamos avanzando, aquí tenéis mmm, todos los datos, una vez más la nebulosa impresionante de Orión. Y ahora entramos en mitología. Ya sabéis que Grecia tiene mucha mitología antigua, eh, sus filósofos, sus eh, astrónomos, etcétera, etcétera pues entre todos, más o menos, fueron formando sus mitologías, y sus sacerdotes, por supuesto. Y vamos a ir dándonos cuenta, también al paso de conferencias, cómo la mitología griega no fue la primera en describir las constelaciones y su significado, aunque quizás son las que más nos han llegado a nosotros, sino que sencillamente hacían plagios y copia de lo que había antes, que alguien ya explicaba antes, y que sencillamente ellos tuvieron que adaptar a sus formas de creencia. Pero bien, vayamos a lo que nos dice aquí un poco en la mitología griega, donde nos dice, Orión fue un gigante que según algunas versiones nació de los orígenes de los dioses Zeus, Poseidón y Hermes. Ya veis que aquí nos empieza a explicar luego toda una trama sobre Orión y puede ser una explicación, puede ser otra, dependiendo. Vamos a avanzar y llegamos a este punto. Aquí veis un dibujito muy expresivo, muy claro, de cómo la gente antigua ya veía la constelación de Orión como un guerrero, un cazador. Y mirad qué nos dice... En este apartado en rojo que hemos puesto aquí, en la mitología egipcia, la estrella de Orión, Betelgeuse, estaba asociada al dios Osiris. Orión Osiris. ¿Betelgeuse? Y además se llama Betelgeuse. ¿Sabéis? Uh, bueno, Ángel ahora se acaba de hacer algo muy expresivo con sus brazos. Betelgeuse. Bueno. Veréis que no es una casualidad que precisamente esta estrella tenga esta composición de Betelgeuse. Hoy ya vais a ver algo si nos da tiempo a esto, pero si no, tranquilos que ya lo iremos viendo. Porque os vais a dar cuenta cómo palabras que dices, bueno, son nombres, empiezas a buscar un poco y te lleva unas connotaciones realmente impresionantes. Pero de momento quedémonos con Orión... Equivalencia a Osiris en mitología egipcia. En algunas versiones de la Biblia, la constelación de Orión es llamada Kesil y la relacionan con Nimrod. Ya sabéis, Nimrod, poderoso cazador delante de Dios, Piqué era un cazador de qué? De hombres. Era quien constituyó el imperio de Babilonia, eh, también construyó Nínive y tantas cosas más y que fue verdaderamente, bueno, un personaje muy poco del pueblo de Dios, por decirlo de algún modo. Y bien, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues que después de comprender que Orión en mitología egipcia es parecido a Osiris, nos vamos a dar cuenta también como Nimrod también está asociado precisamente a la constelación de Orión. Si os dais cuenta, las grandes o los grandes personajes divinos de culturas paganas antiguas, todas hacen referencia a Orión, como si en el fondo la divinidad estuviese allí. Y ya vemos que verdaderamente Dios está en esa constelación o pasando por allí. Pero mirad ahora, hemos hablado de que es llamada bíblicamente también Kesil la constelación de Orión. Luego, una curiosidad. En la franquicia de ciencia ficción Star Trek, existe una especie llamada Orión, reconocida por ser principalmente un pueblo de piratas, mafiosos y prostitutas. Bien, ya sabéis que precisamente Star Trek, esta serie y esas películas que se han hecho, van muy asociadas al lado oscuro, que bajo el manto de la ciencia ficción nos han dado una serie de... Bueno, no iba a decir conocimientos, yo no diría conocimientos, sino... Conceptos. Conceptos, exacto, que nos llevan precisamente a todo lo contrario a lo bíblico. Pero además es interesante que para ellos eh, esté asociado a piratas, mafiosos y prostitutas. O sea, todo lo contrario a lo divino, ¿no? Pero sigamos. Ahora vamos a ver, aquí tenéis la constelación de Orión. La veis bien, ¿no? cómo está formado, más o menos si seguís los trazos del delineamiento en verde, os dais cuenta de que es más o menos una figura corpórea, humana, y que, bueno que está en, el, en la pose de cazador. Pues vamos a ver ahora también qué aparece aquí, en lo que decíamos antes, las ocho caras de la Gran Pirámide. Vamos a verlo más ampliado. Las ocho caras laterales de la Gran Pirámide, flinders Petrie ya observó, entre otros aspectos morfológicos, que la sección horizontal de la Gran Pirámide tiene forma octogonal, de estrella de cuatro puntas, pues cada una de las caras está compuesta por dos planos, con ligera pendiente hacia el centro. Difícilmente apreciable a simple vista por la ausencia casi total del revestimiento, pues solamente se han conservado algunos bloques de piedra caliza procedentes de las canteras de Tura, en la primera hilada de la cara septentrional. Esta característica y su orientación hacia el norte geográfico generan en las caras norte y sur un fenómeno de proyección de sombras durante los equinoccios. Mirad también qué bien calculado, ¿eh? Y qué importancia deben tener los equinoccios. Hacia el amanecer, durante unos minutos, la mitad oeste de las caras norte y sur es iluminada por los rayos del sol, mientras la mitad este permanece en sombras. Hacia el ocaso ocurre al contrario, quedando iluminada la mitad este de las caras norte y sur, mientras la mitad oeste queda en sombras. Es el dominado efecto relámpago. Relámpago. ¿En la Biblia cómo se describe que vendrá Cristo? como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así dice que será la venida del Hijo del Hombre, de Jesús, la segunda venida. Una vez más, nos estamos dando cuenta cómo Satanás, cuando motivó a la construcción de estas pirámides, estaba dando unos conocimientos a la gente para que significaran algo. Y si él lo que intentará hacer es suplantar la venida de Jesús ya podéis imaginaros que lo que estaba transmitiendo era una serie de conceptos que iban mucho más allá de simples matemáticas o equinoccios y ya está, sino que todo esto llevaba un complemento y un objetivo final, que era cambiar totalmente eh, la creencia de lo divino para pasárselo a él, y así poder hacer el gran engaño final.